Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 57. Repasemos hoy las siguientes ideas. No soy víctima del mundo que veo. ¿Cómo puedo ser la víctima de un mundo que podría quedar completamente deshecho si así lo eligiese? Mis cadenas están sueltas. Puedo desprenderme de ellas solo con desearlo. La puerta de la prisión está abierta. Puedo marcharme en cualquier momento solo con echar a andar. Nada me retiene en este mundo. Solo mi deseo de permanecer aquí me mantiene Prisionero. Quiero renunciar a mis desquiciados deseos y caminar por fin hacia la luz del sol. He inventado el mundo que veo. Yo mismo erigí la prisión en la que creo encontrarme. Basta con que reconozca esto. Y quedó libre. Me he engañado a mí mismo al creer que era posible aprisionar al Hijo de Dios. He estado terriblemente equivocado al creer esto y ya no lo quiero seguir creyendo. El Hijo de Dios no puede sino ser libre eternamente. Es tal como Dios lo creó y no lo que yo he querido hacer de él. El Hijo de Dios se encuentra donde Dios quiere que esté, y no donde yo quise mantenerlo prisionero. Hay otra manera de ver el mundo. Dado que el propósito del mundo no es el que yo le he asignado, tiene que haber otra manera de verlo. Veo todo al revés, y mis pensamientos son lo opuesto a la verdad. Veo el mundo como una prisión para el Hijo de Dios. Debe ser pues que el mundo es realmente un lugar donde Él puede ser liberado. Quiero contemplar el mundo tal como es, y verlo como un lugar donde el Hijo de Dios Encuentra su libertad. Podría haber paz en lugar de esto. Cuando vea al mundo como un lugar de libertad, me daré cuenta de que refleja las leyes de Dios en lugar de las reglas que yo inventé para que Él obedeciera. Comprenderé que es la paz, no la guerra, lo que mora en este mundo. Y percibiré mismo que la paz mora también en los corazones de todos los que comparten este lugar conmigo. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. A medida que comparto la paz del mundo con mis hermanos, empiezo a comprender que esa paz brota de lo más profundo de mí mismo. El mundo que contemplo ha quedado iluminado con la luz de mi perdón y refleja dicho perdón de nuevo sobre mí. En esta luz empiezo a ver lo que mis ilusiones acerca de mí mismo ocultaban. Empiezo a comprender la santidad de toda cosa viviente, incluyéndome a mí mismo y su unidad conmigo. Y nos dice David, en el capítulo 8 del texto, el viaje de retorno, en la sección número 2, la diferencia entre aprisionamiento y libertad, Jesús nos enseña la diferencia entre aprisionamiento y libertad, llevándonos con el Espíritu Santo en la dirección de la expiación. Aprendiendo con el Espíritu Santo a eliminar los obstáculos al recuerdo de Dios. Diciéndonos la diferencia entre los dos maestros de la mente. El Espíritu Santo que enseña a liberar la mente. Y el Ego, la creencia en que existe un sustituto de Dios que enseña un currículum de miedo, duda y confusión. Ya no hay ninguna razón para seguir al Ego más. Nada de lo que el Ego enseña tiene ningún sentido en absoluto. Hoy me vuelvo hacia el Espíritu Santo y permito que el Espíritu Santo dirija todas mis decisiones. Todas y cada una de mis decisiones. Recuerdo que aprender es placentero si me conduce por la senda que me resulta natural y si facilita el desarrollo de lo que soy y lo que siempre he tenido. No puedo ir en contra de mi deseo natural de despertar. No encontraré ningún valor en el ego, en sus defensas y sus distracciones. Mi voluntad es libre. Porque la voluntad de Dios es libre. Y yo comparto la voluntad de Dios. Yo fui creado por Dios. Mi felicidad, mi voluntad, mi alegría, son todas lo mismo. Y siguiendo a la voz que habla por Dios, la lección del Espíritu Santo, recuerdo, ¿Quién soy? Quien siempre he sido? Un ser eterno. Espíritu. Hoy continuamos con que el Espíritu Santo sabe la diferencia entre dolor y alegría. El Espíritu Santo sabe la diferencia entre aprisionamiento y libertad. Yo necesito al Espíritu Santo para hacer esta distinción. Un ser humano no puede hacer esta distinción. Donde se fabricó la máscara para tapar la respuesta. El Espíritu Santo es la respuesta. Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. La voluntad de Dios no tiene límites y todo poder y gloria residen en ella. Su fuerza, su paz y su amor son ilimitados. No tienen límites porque creó todas las cosas y al crearlas, las hizo parte de sí mismo. Esta experiencia unificada, este amor perfecto, esta unicidad, es el reino de Dios, el reino de los cielos. El despertar se propaga fácilmente y con gran júbilo por todo el reino. En respuesta a la llamada a Dios, esta es la respuesta natural de todo Hijo de Dios a la voz que habla en nombre de su Creador, ya que es la voz que habla en nombre de las creaciones del Hijo y de su propia extensión. Hoy practicamos con nuestras lecciones de repaso las ideas que fluyen a través de nuestra mente a lo largo del día en oración profunda somos honrados por cada idea que nos libera del ego y del mundo de tiempo lineal del ego nos sumergimos dentro más profundo y más profundo mientras repasamos estas ideas de hoy una vez más en nuestra mente con gratitud no soy víctima del mundo que veo. He inventado el mundo que veo. Hay otra manera de ver el mundo. Podría haber paz en lugar de esto. Mi mente es parte de la de Dios. Soy muy santo. Amén.